Chan rego tan ziva, rego tan ziva. Nan, dole, chon, cruz, garcía, na, de, yes cania, blasmin, nambroyon brojon, y es na, no, son gan, so, las, la, stronito, tagna, do dis, dismo, no, dole, diste, deskismen, blas. No niña, niña, niña, niña, niña, niña, niña, niña, niña, niña, niña, niña, niña, niña, niña, niña, niña, niña, no lo van a hacer. No lo van No No Mentos, no No lo No lo van a lo Buenos días Todo el público presente Compañeros estudiantes Mi nombre es Concepción Cruz García Vengo de la comunidad De Santo Domingo de Morelos Vengo a representar La institución Cobau Plantel 66, Puerto Escondido Ya que hablo y practico mi lengua materna Que se llama Zapoteco De la Sierra Sur, Costa Oeste Vengo a declamar este poema titulado Exhortación a mi Pueblo, autor anónimo. Exhortación a mi Pueblo. Quiero que escuchen todos con la debida atención el mensaje que yo les traigo en poesía. La revolución ya pasó, pero sigue la injusticia. Hay gente que no olvida la ambición y la avaricia. Mucha sangre se regó por los suelos y montes. Hoy, ya todos se olvidó, vivimos sin, con, sin preocuparnos. Mucha gente dio su vida, confiando que lo lograría, acabar con la injusticia que existe todavía. Exhorto a este pueblo entero a pensar y analizar, si en verdad nos queremos, debemos de luchar. Gracias.